Muy buenas vengadores y vengadoras. Primero y antes que nada pediros perdón. Estaba haciendo el gameplay del Lost Judgment que por cierto aquí tengo la lista de juegos que todavía tenemos que terminar. Pero bueno, que es bueno o empezar también. Empezando por Calisto Protocole, Dead Space el remake, por supuesto. Los Judgment, que era el juego que estaba jugando hasta, hasta que esto se volvió eh, un, un agujero negro. Porque no solamente ha sido esta casa o esta calle, no ha sido una gran parte de. Y justo. Lo peor es que ni siquiera ha podido grabar algo o guardármelo el filmora, así que, bueno. Y luego, por supuesto, el Hogwarts Legacy, que es un juego que no ni me va ni me viene, si, viene, si llega o no llega. Bueno, buenas noticias en el tema de Activision, eh, Microsoft ya eh, se está hartando de Sony, la verdad es que todo el mundo se está hartando de Sony, hasta el miserable y asqueroso babozo de Bobby Kotick que por muy asqueroso que sea, por lo menos en las últimas declaraciones, no me refiero a las del vídeo anterior, eh, la verdad es que tiene bastante razón. Dicho esto, citación a Sony en la FTC, ya no, estamos hablando de la FTC, Microsoft Ahora ha citado a Google. Activision ha citado a Nintendo. La disputa sobre el, el suministro de la información implica, entre otras cosas, la renuencia de Sony a seguir adelante con la entrega de documentos del jefe de PlayStation, Jimbo, Jim Ryan. Para los Jimbo para los amigos. Jim Ryan para el resto de seres humanos. Bueno, esto eh, se venía a venir, o sea, una acción por parte de una acción por parte de, de Microsoft es eh, totalmente justificable después de todo lo que lo que se está viendo, ¿no? Por ejemplo, aquí Microsoft a juez de la FTC, Sony ha desplegado delegaciones de ejecutivos grandes equipos de abogados externos y economistas de alto precio para persuadir a los reguladores aquí y en todo el mundo para bloquear el acuerdo, esto es verdad, pero el acuerdo, pero nada bueno, es que es verdad, es así para, para ir convenciendo a todo el mundo para bloquear el acuerdo de Activision Blizzard, lo cual demuestra una vez más lo, lo, lo sucio y mezquino que es eh, sony la cerda porque no tiene otro nombre sony la cerda la que no puede hacer eh, call of duty por ellos mismos porque no se valen y que prefieren ojo al dato porque lo he dicho miles de veces en el canal que prefieren ver a una Activision muerta antes que con microsoft porque lo han vuelto a decir no van a comprar Activision esto es yo comprendo la gente que me esté escuchando ahora diga, bueno pues entonces ¿qué, qué, qué, ¿qué quiere Sony? pues Sony quiere que eh, según ellos que la cosa siga igual o sea eh, y, y que la cosa siga igual significa que el CEO no cambiará porque ya ha dicho que Bobby Kotick ha dicho que morirá con Activision. Indiscutiblemente morirá, puesto que Sony mmm, no quiere que eh, lo compre Microsoft, tampoco los quiere comprar ellos, porque se ve que les cuesta más barato comprar abogados por todo el mundo, marketing y todo, y en eso se gasta principalmente el dinero por lo tanto ahí tenemos pues como digo pues el problema no pero bueno, luego está lo que ya habéis visto en el tema de twitter por lo visto si no tienes el check azul si no pagas los 10 euros eh, correspondientes eh, tienes unas eh, reglas digamos no tienes 200 eh, privados por día un límite de 20 tweets por día incluye retweets, tweets citados y respuestas o sea, ojo al dato porque todos nos vamos a ir finalmente a Mastodonte como, como dijimos solamente puedes subir también cuatro fotos o un vídeo por día los tweets de medios se cuentan como separados de los tweets generales. Twitter azul sin límites. Wow, wow, wow, wow, wow, wow. Magnífico Elon Musk. Te vas a quedar más solo que la una. Vale, te vas a quedar más solo que la una. Que te aguante, bueno, que que compre tu puto cheque azul al que le dé la gana, pero bueno, vamos, es que, de verdad, bueno, otra gran noticia que, que hay que compartir, evidentemente, es, eh, pues, precisamente, lo que nos ha dado Nintendo, nos ha dado la Game Boy y nos ha dado la Game Boy Advance, y ya de por sí, ya diría yo, bueno, ¿por qué no la Wii, la Wii U y la GameCube también?, y la DS también, también, la DS también, no es muy alocado, pero la verdad es que me gusta eh, la incorporación, bueno, aquí os dejo con dos muestrecillas que grabé el otro día con mi Nintendo, para que la veáis, veáis magnífico además está muy bien eh, emulado bueno no, los de nintendo no les hace falta emular nada o, o sí pero que les es muy fácil porque conocen su su trabajo ¿no? y, y bueno pues a mí la verdad es que ha sido un, un, un gran acierto de verdad un gran acierto Algún día llegará o volverá el, profe el profesor Leighton <risa> y sin duda alguna, pues eh, ya eh, voy a comentar un, un comentario que ha dicho Proteo que lo estoy leyendo ahora mismo. Dice qué vergüenza por dios lo de Sony. Desde que se anunció la compra hace un año, Sony está dando lo peor, la, la peor imagen, perdón de toda su historia, y les da igual, están totalmente desquiciados por el Call of Duty, macho, la todopoderosa Sony, ya sabes, al hilo, retweet de, de, God X, de God, eh, Dios Xbox, en las relaciones entre Sony y Activision están totalmente rotas, esto es algo que había dicho Bobby Cotti, o lo había dejado entrever ya hace unos días en el vídeo anterior. Bobby Cotti dice, Sony ya no devuelve la llamada? Fijaos lo que, lo que dijimos. Y creo que en este momento deberíamos haber hablado con ellos sobre el futuro. Bueno, o sea, quiere decir, en condiciones normales ya hubiéramos hablado con ellos, pero se ve que que estas no son unas condiciones normales y que aquí no hay nada que hablar. Bueno, una última cosa que quería decir antes de nada, eh, pero mejor os dejo con he para que os deje con este He-Man Consejo Tóxico. Os dejo con he -Man. Amigos vengadores, espero que lo hayan pasado muy bien y recuerden que cuando vayan a una casa ajena y se sequen la cara con una toalla, puede que ahí es donde se hayan colocado los huevos de tu amigo. Así que tengan mucho cuidado.